Eh, aquí estamos un día más con, para hablar de la ansiedad y en concreto de los ataques de ansiedad. Eh, vamos a hablar de, de los ataques de ansiedad un día más y hoy tenemos una invitada fantástica que es Mila. Eh, que eh, nos hablará de, de su experiencia con el trastorno de ataques de ansiedad. Yo antes, eh, en, en el anuncio de, de esta charla, me he equivocado y he puesto, me he confundido, de que se trataba de, de que Mila había superado el TOC y los ataques de ansiedad, pero solo de ataques de ansiedad. Entonces, estará con nosotros y hablaremos de esto, del trastorno de ataques de ansiedad y cómo superarlo. Entonces, eh, Mila eh, super generosamente nos ayudará. ¡Hola Mila! ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. No sé estás? si me escucháis bien. Yo creo que súper bien. Ahora, vale. si no, nos avisa por aquí la gente por aquí. Vale. <risa> Mila, tú eres sevillana, ¿verdad? Yo soy sevillana, soy de Casallo de la Sierra, de un pueblo de, de Sevilla, de la Sierra, vaya. No de bueno. Sevilla, la capital, pero de la sierra, norte de Sevilla. Ahí se está más fresquito ahí o no? Sí, sí, hombre, un poquito más en verano <ríe> que en Sevilla, está mejor. sí. Sí, sí, en verano por la noche son idílicas. Te invito invito también a tus seguidores a que visiten Casa de la Sierra, que es maravillosa. Fenomenal, qué bueno. Pues hoy eh, vamos a hablar, eh, te, pero te doy las gracias por por eh, contribuir aquí en este, a hacer, a enseñarle a la gente cuál es la salida del de, de problema de los problemas. No, gracias, gracias a ti Rafael. Además me siento inmensamente feliz de compartir este trocito contigo hoy de tarde y poder a ver si podemos llegar a mientras más personas, pues mejor. Mila, cuéntanos eh, cuál fue cuál fue tu historia. ¿Cuándo empezaron eh, ¿Cuándo empezó la ansiedad, los ataques de ansiedad? Pues mira, yo en la última etapa del colegio, pues es verdad que, que me sentía súper nerviosa en clase y me daba así como... Eran ataques de ansiedad, en aquel momento yo no sabía lo que era, evidentemente. Entonces me duraba muy poquito, ¿no? Me, me entraba como una cosa, que yo le decía a mi madre, mamá, a mí me entra como una cosa que me dura unos minutos, me entran muchas ganas de llorar, y después ya cuando me entran ganas de llorar, ya se me va pasando. Entonces mi madre, pues todo todo lo que era lágrimas, lo achacaba a depresión. Entonces decía, mi hija tiene depresión. Sí. Y bueno, hubo un momento en el que no podía ir al colegio, porque ya le cogí miedo a, a, a estar en clase, a que me pasara eso con mis compañeros y que me dijeran, esta sí. es rara, o en fin, tú sabes. Pero bueno, aquello en el colegio pasó y, y realmente cuando más me ocurrió Fue en la adolescencia Cuando uh -huh. tenía 16 o 17 años Pues yo iba a cuidar a dos personas mayores Que vivían tres o cuatro casas más abajo de mi casa Iba uh -huh. y, y eran muy mayores Y no se podían levantar Eran dos señoras Entonces pues yo iba todos los días A ayudarla a levantarla Les ponía el desayuno Y, y entonces pues un día, pues, vi que, que me costaba trabajo de llegar hasta la, hasta la casa, ¿no? Y me acercaba mucho a la pared. E intentaba sujetarme a la pared. Entonces, bueno, yo no le eché mucha cuenta, pero a medida que iba pasando los días, pues, veía que cada vez me costaba más trabajo llegar hasta la puerta de, de las señoras. Hubo un momento en el que ya, pues, dejé de ir, porque evidentemente ya es que no, no podía. La ansiedad, pues, claro, empezó a... Se empezó a elevar, a elevar, que ya no podía estar sola en una habitación y no me podía duchar sola, tenía que, que dejar la puerta abierta, en fin, una ansiedad súper elevada. Pero bueno, pues le dábamos normalidad, mi casa era una depresión, pero yo decía con 16 años que depresión voy a tener yo, uh -huh. <ríe> yo no me ha dado tiempo a claro. tener depresión ninguna. Pero bueno, pues era la cosa... Eh, algunas veces me decían es que no quiere estudiar, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Y bueno, pues un día pues fui como las personas adolescentes, pues me fui a una fiesta que estaba en la otra punta del pueblo. Uh -huh. Y en aquella fiesta pues me dio realmente lo que es el ataque de ansiedad puro y duro que yo decía mm, fuerte. Mm, pero fuerte. Empecé a sentir un miedo tremendo allí en la fiesta. Y no hice otra cosa que, que en vez de coger y quedarme allí, pues me vine para mi casa, que estaba súper lejos. Pues el camino fue, mmm, bueno, no sé si hubiera venido cinco leones detrás mía, yo creo que no hubiera tenido tanto miedo como en aquel momento. Además, era de madrugada, porque era, vamos, de madrugada, que era ya de La, noche. De noche. Entonces... Llegué en tal estado a mi casa, o sea, abrí la puerta, entré en tal estado que me subí arriba a la cama con mi madre, que, que mi madre se pensaba que me había ocurrido algo, que me habían hecho algo del estado en el que yo iba, ¿no? Que te habían violado algo, ¿eh? Por lo menos. Sí, sí, sí, sí, mi madre pensaba que me habían violado, que me habían hecho algo porque no era normal. Pero tú volvías atacadísima, ¿no? Bueno, pues imagínate, lo que es un ataque de ansiedad y una persona ¿Qué, qué de 17 años... ¿Qué síntomas tenías, por cierto? ¿qué, qué, qué, ¿Qué cosas te sentías tú? Mira, allí... mi, miedo, mi miedo siempre, siempre, cuando he tenido ansiedad ha sido el desmayarme. El miedo ah, al desmayarme. Típico, ¿eh? eh sí, sí. Ese, eh, pero creo que lo asocio porque cuando yo era muy pequeña, que tenía 9 o 10 años, pues un día peinándome mi madre pues se me bajaría la tensión, o me pasaría lo que fuera que ah. yo empecé a marearme porque empecé a ver mal. Entonces ah. yo tenía un miedo atroz a la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que asocié a que si me mareaba, perdía la vista claro. y no iba a ver. Entonces pero eso pero de pequeña... Asustó. Claro, entonces eso me asustó una barbaridad. Después entonces, con es que el te tiempo cogías, te, te entraba un mareo súper fuerte? ¿Del corazón sí. tenías, sentías algo también? No, nunca he tenido miedo del corazón, ah, hasta la última etapa de la ansiedad ah, ya. Eso sí, pero en ese momento no, en ese momento era el no, mareo muy fuerte. El mareo y, miedo. y el, el miedo y, y bueno, ya la, la hiperventilación que tenía, no podía respirar. No podía entonces, respirar, eso también. eh Claro, entonces ¿qué pasa? Que bueno, se me bloquearon las piernas, como que yo no podía andar... Entonces, ¿qué pasa? Que como yo me puse a correr en aquel momento, ah, sí. pues claro, iba corriendo la hiperventilación que tenía del ataque de ansiedad. Pues imagínate, aquello fue mmm, ¡buah! una bomba tremenda. Pues nada, ¿qué ocurrió? Sí que ¿qué te en... pasó, no? No, ahí empezó una agorafobia. Bueno, pero ese día, que... quiero decir, ese día al cabo de sí, un, sí, de bueno, un ese cuarto día... de hora, veinte minutos. Sí, sí, pues... claro, todo. si es que se pasan, todos. Pero te, <risa> te quedaste allí, aquello quedó fijado. Sí, sí, sí, aquello quedó fijado, yo me acosté y, y bueno, y ya empezó pues la lucha de... Y sí, porque la palabra Easy, que la tenemos, que la ha tenido Siempre yo, entre comillas Easy me pasa, Easy ah, Hace no. Easy Pues entonces, ¿qué pasó? Que, que el Easy, pues, dejó de, de acompañarme a la calle Y entonces, pues, tuve Una agorafobia tremenda que, bueno Pues que me duró casi hasta los 33 años Vaya, porque... y entonces eso eh, eh, la, la gente le podemos Explicar que la los ataques de ansiedad suelen ir ligados a eso que se llama agorafobia, que es que en realidad la persona sí. tiene miedo a alejarse de casa porque piensa sí. que fuera, si te da el ataque, pues es mucho peor, porque no tienes a nadie que te asista, eh, te encuentras en medio de la calle, va a pasar al ridículo. Entonces, el propio miedo a que te coja fuera, te coge fuera. Exactamente. ¿Eh? Entonces, se Exactamente. hace realidad, se hace realidad que no puedes estar fuera porque entonces te coge. Entonces, claro, además eh, la... tu mente mm, se organiza para saber dónde te tiene que dar el ataque de ansiedad en la calle, en qué sitio, en qué lugar, y hoy día cuando paso por esos sitios, yo digo, eh, la mente me recuerda que ahí me tiene que dar un ataque de ansiedad, vale, y, entonces, y es verdad. Fíjate, estuviste pues mogollón de tiempo, entonces que eso, en el peor momento, ¿cada cuánto te cogían ataques de ansiedad? En el peor momento, Rafael, fue fue en el año 2019, que a pesar ah, pues, de haber tenido ansiedad anteriormente en mi adolescencia, el peor año de mi vida, sin lugar a dudas, fue en el 2019, pero también es vale. el año en el que me enterré en la tierra para salir una flor maravillosa. <ríe> ¡Qué vale. poético! Bueno, nos adelantemos, nos adelantemos, porque vale. nos, estábamos... Me, me he ido vale. yo de época. Eh, estábamos vale. eh, en que, bueno... Tú eh, de adolescente va, te coges ese primer ataque, a partir de ahí le coges miedo y también agorafobia. Sí, y ahí pasaste una muchos años, hasta los 33 sí. más o menos, que lo pasaste sí. Pues, mal. Sí, hombre, no tenía vida normal. Es decir, yo salía a la calle, pero salía en muy pocas ocasiones y cuando salía siempre iba acompañado el ataque de ansiedad. Siempre. Entonces, pues, de la única manera que salía era cuando tenía que ir a cantar, porque, bueno, pues, soy cantante, entonces, cuando tenía que ir a cantar, pues, eh, me subía al escenario, que todo el mundo me decía, pero ¿cómo puedes subirte a un escenario si, si te ocurre esto? Es, es que no lo entiendo. ¿Y eso pues qué? mira, ni yo, ni yo lo entendía, Rafael. <ríe> no sé si es que mi cabeza se transformaba pero también tengo que decir que encima del escenario me han dado muchos ataques de ansiedad y he seguido cantando. O sea, que sí. mi mente iba por dos partes. En una tenía el ataque de ansiedad, que yo decía, ¿dónde hay una silla por aquí? Por si me tengo que sentar. Y en la otra estaba cantando la zarzamora, pero con la letra perfecta. Yo digo, es que hay do, dos partes de mi cabeza que va una por un lado y otra por otra. Lo cual pues, nos demuestra que no hay nada que temer en los ataques de ansiedad, porque incluso no. lo puedes hacer todo, como cantar delante de un montón de sí. gente. <ríe> pero sin lugar escenario. a duda pero sin lugar a dudas, yo veía encima del escenario, veía mucha gente, y yo decía, madre mía, si yo ahora mismo me voy, o, o no sé, me entra aquí el ataque de ansiedad, me desmayo, lo que sea, pues fíjate, toda la gente que me está viendo. Pero yo seguía cantando. ¿Sí? Era de la única manera que yo salía a la calle, cuando yo tenía que hacer algo re, relacionado con, con lo que me gustaba realmente, que era que era cantar, ¿no? Muy es bueno. cierto que también conseguía hacerlo porque el coche lo tenía que dejar justo al lado del escenario. Esto, eso, esto cuéntanoslo, esto, o sea, eh, ¿cómo funcionaba eso? Pues mira, yo, mi cabeza, cada vez que tenía que salir, tenía que buscar alternativas en caso de, es como si en caso que hay un incendio, pues Tienes que buscar una alternativa. Entonces vale. yo decía, el coche es mi refugio, es como si fuera mi casa. Vale. Entonces necesito, si me da un ataque de ansiedad, yo tengo mi coche, mi sillón, que yo me echo para atrás y me mareo y nadie me ve y no tengo que estar dándole explicaciones a nadie, vale. ni nada. Y lo aparcabas al lado. Al lado. Pero había siempre un problema, que muchas veces eran en ferias, entonces claro, en no ferias puede. tú no puedes entrar con un coche. Sí, no sé, pues yo. yo me ponía musalamera al policía que había allí, y decía, mire usted que llevo tanto vestuario que es imposible llegar hasta allí sin el coche. Es imposible. Bueno, pues lleva usted el coche allí, pero después mmm, tiene que sacar el coche, eh? tiene que sacar el coche. Y yo, no, por Dios, que no saquen el coche de allí, si no, lo puedo captar. Entonces yo llegaba allí y ya hablaba con la persona de la organización y le decía, mira, podéis dejar coche aquí. Nunca daba explicaciones a nadie que yo padecía la ansiedad. Que eso fue también un fallo muy grande que yo tuve en la primera sí. época. Porque yo me avergonzaba. Yo parece Ajá. como es que si como que yo eh, tenía, no sé, algo como el virus, ¿no? <ríe> yo qué sé, Se pensaba, yo pensaba que esto se lo iba a pegar yo a la gente, no sé. Entonces, yo eso lo mantuve en silencio siempre muchos años que, que me ocurría eso. Pero incluso a mi familia, ¿eh? Incluso a mi familia, muy pocas personas a lo mejor sabían realmente de mi situación. Sabían que tenía ansiedad, pero realmente de lo difícil que fue mi situación, Oye, muy poca gente lo sabía. Hasta que un día entonces, dije que no, que ¿y lo tenía que día? contar. ¿Algún día te, te metiste en el coche estando cantando? ¿Te tuviste que refugiar no, ahí? ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble, eh. <risa> nunca, nunca jamás, ni nunca me desmayaba que yo ya me daba hasta coraje, Rafael. Yo decía, uy, por Dios, desmayate ya. Todo el tiempo, que te va a desmayar, que te va a desmayar, desmayate ya, mi arma. Nunca me desmayé y nunca me tuve que meter en el coche. Nunca. Y es, es, es, es. Y es que estoy segura es todo que. Miedo. Porque todo, la mente todo, lo, lo controla todo. Hay veces que, muchas veces, a mí me han preguntado gente, eh, tengo mucho miedo a conducir. Pero dicen Rafael, es que, ¿qué pasa si conduciendo me, me desmayo, eh, me colapso, me eh, pasa? Y yo siempre les digo, mira, nunca ha sucedido, de los miles o millones de personas que han tenido este problema y han conducido... ¿Te va a suceder a ti? Claro. Nunca ha sucedido. ¿Por qué? Porque la mente en realidad lo controla todo. Sí, tu sí, mente... Sí. Hay una parte de tu mente que te quiere poner al límite, pero que quiere estar bien, sí. quiere estar protegida. ¿eh? Entonces, al sí. revés, está totalmente concentrada que, que no haya ningún accidente, está hiper concentrada. Sí, sí, sí. Por lo tanto, no lo va a hacer, porque en realidad Pita. lo controla todo. Vamos, lo, doy fe de ello porque ya te digo que yo tenía ataque de ansiedad y por otro lado estaba cantando la zarzamora, mora, moviendo el abanico y bailando. Con lo Toma cual, es que... <ríe> decía. Después yo me reía porque yo decía... Bueno, he estado cantando a Sarsamora. Después, cuando me veían en el vídeo, yo le decía a lo mejor a mi hermana: Pues fíjate, ahí estaba que me moría, ¿eh? Ahí estaba que me moría. Y salgo yo con una sonrisa, con el abanico. Y nadie lo nota. Nadie lo nota. Nunca me lo, me lo notó nadie. Nunca, nunca me notó nadie que tenía un ataque de ansiedad. Oye, Mila, y entonces estábamos que así estuviste hasta los 33 años, que allí, sí. por alguna razón, aquello bajó, eh, mejoró. Sí. Eh, sí mmm, y es pues un poquito eh, más libre Sí, bueno, en esa época también, hasta los 33 años que es algo que no sé si le ocurre también a la gente que a mí me ocurrió que tenía un exceso de preocupación a que le pasara algo de mi familia, algo por ejemplo, si mi padre salía a dar un paseo y yo veía que era una hora que normalmente él solía llegar y no llegaba, pues ya me ponía en los escenarios más dramáticos, que yo qué no sé, se había caído por un barranco o que había desaparecido, o, que, o si mi hermano salía con la bici y no llegaba, que la pasaba algo, alarmaba toda la casa, alarmaba a mi madre, pero chiquilla, y era tan convincente de que yo lo vivía así que mi madre hasta se lo creía y le entraba la pobre unos ataques, diciendo, ay, que a mi hijo le ha pasado algo. Entonces, no sé si eso también le, le pasa a muchas personas. A mí en Algunos este caso, ¿qué sí, pasó? No. Sí. Bueno, pues a mí me pasó y lo pasé fatal. Eso lo pasé fatal. Pero a los 33 años, pues desgraciadamente mi madre cayó enferma. Fueron 12 días y en los 12 días, pues bueno, pues el último día... Como yo tenía la agorafobia, mis hermanos, que han sido súper generosos conmigo en ese sentido, pues no me, de, no me dejaban que yo me quedara en el hospital con ella, ¿no? Porque me veían más aprensiva y más. Pero ese día, pues yo quise estar allí con ella. Y fue cuando ella, pues, empeoró muy grave y, ah. y me vi en una situación, pues, bastante complicada, ¿no? Ah. Entonces bajé a buscar ayuda y de repente fue la hora que el hospital tenía que cerrar. Cerraron el hospital, entonces, ¿qué pasó? Que me quedé en la calle. Entonces, para volver a la habitación, tenía que rodear el hospital y tenía que… Bueno, fueron mmm, unas horas mmm, increíbles, porque eso… Eh, había dos cuestiones, una que tenía ataques de ansiedad por estar en la calle y otra que no sabía en el estado que estaba mi madre y la situación en la que estaba mi madre, ¿no? Preocupada. De, claro, claro. Desgraciadamente, pues, mi madre murió al día siguiente sí. y, curiosamente mi ansiedad bajó un 90%. Wow. O sea, que por una mezcla de, de que... De, a ver, yo creo que por un afrontamiento que tú hiciste ahí aquel día, exagerado... Una muy exposición toca, muy una tremenda exposición la que hice. De, sí. de que hiciste ese día que esto se te obligó, más el hecho de que, bueno, el, el, aquello que se muriese tu madre, tu padre, desapareció gran parte de la ansiedad esa de preocupación por sí. tu familia... De repente aquello, por lo que sea, bajó, y, y, pero no se fue del todo, eso no, ¿eh? No, no se fue del todo. No, y, no, no se fue del todo. Y resulta que hace poco, hace un par de años o tres, volvió. Hace, en el a finales del 2018, vuelve. O sea, me desapareció, pero um, hacía vida normal, pero siempre tenía. tenía ahí un poquito. Pero en el 2018, pues a finales del 2018, pues noté que en la calle que me empezó a entrar un poquito de ansiedad. <ríe> empezó con poquito. Y yo sacaba, porque me dedico algunas veces a cuidar a perros, porque me gustan los animales, entonces pues voy a cuidar perros. Entonces en esa época tenía dos perros a mi cargo y yo notaba que yo no podía estar en el parque, que era el parque súper cercano. Entonces pues empecé a notar yo ansiedad, ansiedad Pues la noté tanto que en el 2019 Pues yo creo que fue el peor año de mi vida, Rafael mm. O sea, fue mucho peor que la primera vez Que yo no entendía esta vez Porque bueno, la primera vez podía entender Tenía a lo mejor problemas más emocionales sí. Pero ahora no tenía problemas Vivía en una casa maravillosa Y no entendía el por qué había aparecido la ansiedad a mi vida y yo ahora sí lo entiendo, es que no estaba recuperada la ansiedad eso, y no había llevado el tratamiento correcto. Ahora es cuando lo entiendo. Eso es. Entonces, claro, como no sabía, es como cuando limpias algo, si no lo limpias bien, oye, ahí estás todavía eso. Los mmm, que no Claro, entonces está ahí, va creciendo, va creciendo, cuando menos te los pereas así y salta todo el polvo. Pues más o menos me pasó eso. eso entonces, eso. pues claro, en el 2019 fue una ansiedad que. De verdad, yo decía, yo no salgo de aquí, yo no voy ¿Cómo a salir estabas de aquí. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Eh, ¿Mareos o sea, también? ¿Y, y el, el miedo a desvanecer? Era ya también. todo, era todo. Era corazón, el desmayo, también. también el corazón, temblor interno, que eso me amargaba mucho. Las de, la desrealización también, que eso no me ha amargado a mí mucho. Ya hasta algunas veces me ha gustado. ¿Cómo ya? Sí, sí, eso ya. Digo, uy, mira qué sensación más guay eso no Era una cosa curiosa Y digo, uy, mira qué gracioso Pero eso no me amargaba a mí mucho Ese síntoma Ando. Pero sí es verdad que noté que ese, Esta vez la ansiedad venía fuerte Cuando en una actuación Tuve que dejar de cantar eh, Yo nunca, jamás en la vida Me había bajado de un escenario Nunca había, solta, nunca había dicho que no a una, a, una, a una actuación Y en una actuación Solamente pude cantar dos canciones Uh, muy mal claro. y me tuve que bajar del escenario. Uy, eso debió ahí, ser un golpe para ti, ¿eh? Sí, sí, mucho. Ahí fue cuando, cuando me vine abajo, pero pero claro. totalmente, totalmente, porque dije, si lo que yo podía hacer ahora es que ni siquiera puedo hacerlo, ahí me vino mal y ya pues empezó pues el que no podía salir ni al jardín de mi casa. O sea, mmm, recluida. nada, <risa> recluida. Esta vez era o sea, no podía salir al jardín de mi casa, el ducharme era una odisea, porque tengo bañera, y entonces yo decía, se me, se me quedaban las piernas bloqueadas, y claro, cuando me metía en la bañera, como no era una situación, en la que podía salir corriendo rápido, pues era, el momento de ducha era horrible, eh, cualquier cosa, era horrible. Y nunca Vaya. había llamado a la, a la ambulancia, nunca había, y esta vez tuve que llamar dos veces al 061, porque, porque, ah, sí. Sí, sí, tuve que llamar dos veces al 061 porque es que yo... Sabes, desde ya digo, es que, ya. Sí, sí, sí. Yo creo que era más por desesperación. Perdida, no. Sí, sí. Fue más por desesperación porque yo sabía que lo que yo tenía eran ataques de ansiedad. De hecho, Rafael, no podía, te había contado sí. una anécdota que ahora me río, que esta mañana me ha acordado y me reía porque digo, anda, que... Llamé al 061 y llega, pues claro, los médicos me hacen el estro, pues no tiene nada, no tiene nada, no tiene un ataque de ansiedad tremendo. Y me ponen debajo de la lengua dos días de pan Y yo digo, ¿qué es yo No he tomado medicinas en mi vida. Y una de las veces hice así, me saqué las pastillas con los médicos allí. Oye, decía, como esta pastilla a mí me guste, esto después no va a ser, no va a ser quien me vaya a recuperar aquí. Digo, y yo mismo con el ataque de ansiedad digo, no, no, no, no vaya a ser que a mí esto me guste y entonces esta ya es mi perdición. Y con me quité las pastillas y me las metí en la mano hasta que se fueron los médicos. digo, anda, que hace venir una ambulancia y todo. Es que en ese momento, de verdad, yo lo necesitaba porque yo me encontraba fatal. Y me agotaba mucho el tener que darle explicación a la gente, Rafael. Claro, claro. Pero ahí hiciste, déjame que te diga, que hiciste una cosa súper bien, maravillosa, que fue no tomar pastillas. Porque Nunca, ya hemos dicho algunas veces que tomar ansiolíticos vale que te puede calmar en el momento, pero es una es una evitación más. Y entonces sí. todavía afianza más el problema, lo complica más, porque es otra manera de evitar. Con lo cual la sí. ansiedad se hace más real, se hace más fuerte, aparte que te puedes enganchar a pastillas. Totalmente, muchísima gente se engancha. A mí me decían, pero problemas? ¿por qué no tomas las pastillas ya? Pero chiquilla, toma las pastillas ya. Y yo decía, nadie lo entiende. De verdad, es que como yo tomo una pastilla ya me voy a quedar recluida en esto toda mi vida. Y no muy voy a tener hecho. la capacidad de curarme yo por mí misma. Digo que Y nadie lo entendía. Todo el mundo me decía, es que no quiere tomar medicina, es que no quiere, es que, es que es muy bruta, es que no quiere tomar la medicación. Que no me voy a pastillar, de verdad, que esto necesito, no sé cómo lo voy a solucionar. Pero lo voy a solucionar, yo decía para mí. Lo Muy voy bien. a solucionar. No sé cómo. Fui al psicólogo clínico, que también es verdad que tengo que darle las gracias a mi psicólogo clínico, porque bueno. se implicó muchísimo, muchísimo conmigo. Incluso bueno. me dio su teléfono personal para que cuando yo me sintiera agobiada en cualquier momento lo llamara. Y de verdad, es que no, no puedo dar su nombre porque a lo mejor no le gusta, entonces prefiero Pero. mantenerlo. Pero de verdad me ayudó emocionalmente muchísimo y, y le tengo que dar las gracias a mi psicólogo clínico pero muchísimo muchísimo no te puedes imaginar cuánto y ahí qué y... cómo fue la solución cómo encontraste la solución a ese mare Magnum tremendo en el que estabas pues mira la solución fue haciendo de comer Anda. <ríe> que, que me puse a hacer a ver vídeos de YouTube y como mis vídeos de YouTube, todo era ansiedad, ansiedad, ansiedad, ansiedad, pues apareció un muchacho que se llama Rafael Santandreu. André, y lo digo, lo a, ver qué, a ver qué dice este muchacho. <ríe> Porque también es verdad que me compré una cantidad de libros, Rafael, pero la verdad, no me hacían nada. Yo leía los libros y no me hacían nada. Y yo digo, bueno, vea, vea este muchacho a ver qué habla. Porque, a ver, verá. Y yo sin mucha confianza, la verdad, porque yo ya <ríe> claro, me puse claro, a ver sí. un vídeo, un no me acuerdo exactamente de qué tema eres, y digo, uy, mira qué razón tiene este muchacho. Bueno, pues ya me puse a ver vídeos de Rafael Santandreu todos los días a la hora de la comida, para mí era bu, bu, bu, pero ahí seguía la historia. Entonces, un día, pues, mmm, le hablo a este muchacho y le digo, Rafael, pensando que no me iba a contestar, porque digo, este hombre con la de seguidores que tiene, a mí no me va a contestar, vamos, estará de, de, que, de que le pidan consejo hasta aquí. Digo, pero bueno, yo voy a tirar la piedra, a ver si me la devuelve. Y le dije, digo, Rafael, para la ansiedad, ¿qué me puedes recomendar? Y me dijo, léete los últimos capítulos del libro Nada es tan Terrible total, eh, le encargo a mi amiga mira, vete en un momento y me compras el libro de nada tan terrible que voy a leer una cosilla que tal". me puse a leer, pero claro yo me fui a los tres últimos capítulos que es lo que Rafael me había, me había me había aconsejado después ya me lo leí entero y ya todo, todo ya y vi los tres capítulos que fueron como mmm, o sea, para mí esos tres capítulos me devolvieron la vida, Rafael uh -huh. De verdad. Tú que lo tú que lo <ríe> me, emociono, me emociono y todo recordarlo, porque yo decía, digo, mm, eh, bueno, te, te escribí te dije, Rafael, me parecen súper bien los consejos que me han dado, pero me volviste a contestar. Y yo decía, oh, qué bien que me ha contestado de nuevo. Y me dijiste, hazlo todos los días. Y yo dije, Ay, tengo dos opciones, o muero, porque esto no es vida, o vivo, yo quiero vivir. Porque sobre todo, eh, yo, quería, yo veía a mi perra, que para mí es como mi hija, <ríe> que yo eh, me encanta salir con ella, y, y yo la veía por las tardes, que me miraba y me decía, este es el paseo que damos, ya está, de aquí a la puerta sí. de la vecina y ya está, y vení? Entonces yo decía, digo, yo tengo que sacar a mi perra por las tardes, yo tengo que hacer vida normal, tengo que ir al supermercado, tengo que, que comprar pan, tengo que hacerlo todo. Entonces pues empecé a, a afrontar, antes de aceptar, afronté. Que a lo mejor hay que hacerlo al contrario, ¿no? Pero yo lo hice por afrontando. La palabra Bien. afrontar la tengo como un mantra en mi cabeza. Para todo aquel que no sabe lo que es la un misma. mantra es repetirte mucho la palabra esa que estás pensando. Eso es. No es fácil, ¿eh? Cuidado. No me fue fácil al principio. No. Pero es, es muy duro. Algunos días más, más duros que otros. Pero un día dije, venga, voy a salir sola porque con mi perra me daba más ansiedad porque era como que me tenía que proteger yo y la tenía que proteger a ella. Tenía que estar protegiéndola a las dos, cuidando de ella, de que no se escapara, de que no Y dije, "No, voy a dedicármelo a mí." Y esto va a ser mi pan de cada día, esto va a ser mi tra mi tratamiento todos Gracias. los días, por la mañana, por la tarde y si te puedo al mediodía también. Entonces yo Hola. cogía, iba, iba hasta la puerta de mi vecina. Uf, uf, uf lo pasaba mal, me volvía y yo decía, bueno, mira, he llegado al día siguiente, eh, hasta la puerta de mi vecina otra vez. A lo mejor así me llevaba tres días hasta la puerta de mi vecina. Cuando ya ese camino lo tenía más que confiado, pues Muy ya bien. iba hasta la ventana de mi vecina, que ya es un yo, trocito más que ya no lo tengo tan confiado. Cuando ya ¿sabes? ese camino lo tengo confiado, pues ya llego a la esquina, ya llego al parque, ya llego, ya llego, ya llego, que me hago todos los días tres kilómetros. <ríe> ya digo cualquier Qué llegar buena. al pueblo de al lado. Y te decías, <ríe> Entonces, ¿y tú te decías, afrontar, afrontar. Afronta, afrontar. afronta. Yo decía, afronta. Claro, cuando empe me empezaba el ataque de ansiedad, yo decía, afronta, no pasa nada. Afronta, afronta. Y si pasa, no pasa nada. Te vas a marear aquí, no pasa nada. Afronta, afronta. Entonces yo iba todo el tiempo con la palabra, afronta, afronta. Cuando un día no podía llegar hasta donde yo quería, pues qué hacía? Que cuando llegaba a mi casa, aceptaba. Yo decía, vale, lo acepto. Acepto que hoy no he podido, pero mañana voy a poder. Muy Entonces, bien. no eso pasa es nada. Eso es súper importante, Claro. Eso es súper importante, claro. porque tuviste esa fuerza de voluntad de decir, mira, aunque un día no salga bien, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Esto es sí. muy importante, sí, sí, porque sí, sí. habrá momentos difíciles, habrá recaídas, habrá... Pero hay que seguir. Totalmente. Yo, el día que no podía, yo cerraba la puerta del jardín y yo decía, no pasa nada. Pero además yo me lo decía a mí misma, no pasa nada, mañana vas a poder. Y ya um, hubo momentos en el que yo, um, era como un videojuego. <ríe> a ver, ¿Sí? Te explico. Era como, ¿No? um, me voy a meter en un videojuego donde la ansiedad es mi contrincante. A ver Anda. quién gana de las dos. ¿sabes? Wow. Venga, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién gana de las dos? Entonces ya era como, así, una competitividad de... Le cogiste tú. el gustillo hasta la. en sí sí sí, sí, sí, eso, sí, sí, es se, como... eso es otra fase, ¿eh? Claro, claro, y yo decía, venga, a ver quién gana, venga. Y después cuando me daba el ataque de ansiedad, es verdad que, eh, que yo misma me, di, me decía mmm, ya va pasando. Esa palabra es muy mágica. Ah, cuando bueno. yo decía... No pasa nada, ya va pasando. Y el ya va pasando eso es era. como que te va relajando. Ya va pasando. Mira, no ahí, ya va un pasando. Poco el flotar también, ¿no? Sí. Decías, bueno, pues no no le voy a añadir más tensión. Me tengo que relajar. Venga, ya sí. va pasando, tranquila. ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo decía, ya va pasando. Sobre todo los ataques de ansiedad que me daban por la noche, que me despertaba con el ataque de ansiedad. Ah, eso, descubrí... tal? eso es especialmente problemático, ¿no? Sí, porque es que, dices, si estás dormida, ¿qué haces teniendo ataques de ansiedad? No lo entiendo. Si estás en la cama, en tu casa, ¿qué haces teniendo un ataque de ansiedad? ¿Y ahí qué Entonces, hacías pues, cuando te daba? Pues mira, descubrí eh, en el YouTube, <ríe> descubrí un vídeo, eh, mm. creo que se llama Carlos, no sé qué, que pone meditación para ataques de ansiedad, y dura mm. muy poquito. Lo que dura 15 minutos, lo que dura el ataque de ansiedad, que no dura más. Ah, claro. 15 o 20 más? minutos. Y a mí eso me, me hacía el efecto de un día de pan. No sé el efecto que tiene porque no lo he tomado nunca, pero a mí me dejaba que yo me quedaba dormida, pero la gloria bendita. Y cuando ese hombre decía ya va pasando, ya va pasando, era cuando a mí mi cuerpo se iba relajando. Entonces, como yo noté que esa palabra era lo que a mí me relajaba, pues yo a mí misma, cuando yo sentía un ataque de ansiedad, yo decía, ya va pasando, ya va pasando, y ya se me iba bueno, pasando. Te relajabas. Sí. Me relajaba. Y, y curiosamente, Rafael, todo el miedo que me ha dado siempre a salir sola y todo el tema, que después, tardé dos meses en curarme, ¿eh? No he tardado más. Maravilloso, súper rápido. De verdad. Y puedo pues decir que, que decir, hoy... Mila, que yo creo que tardaste tan poco, en gran medida porque nunca habías tomado pastillas. Cuando la gente toma sí, pastillas, sí. hay una parte de su mente, aunque las deje de tomar, que es lo que tiene que hacer. Hay una parte de su mente que sabe que puede acudir a eso, que sabe que sí se está huida. Y entonces no te dejes claro. hacerlo tan rápido. Vas claro. a tardar más. Por eso es tan importante eh, no tomar pastillas, porque en realidad te lo pone más difícil. Mira, tú tardaste claro. dos meses, que es muy poco tiempo, en gran dos medida. Primero porque lo tuviste súper claro y tuviste mucha fe, mucha valentía y lo hiciste muy bien. Esto es lo principal. Y lo segundo es que no habías tomado pastillas y eso te favoreció. Pues puede ser, seguramente. Pero lo curioso es, Rafael, que, por ejemplo, hace dos meses en la calle, eh, ya era casi la hora del toque de queda y me caí, metí el pie en un agujero y Así. me caí. A Fue una situación muy dramática, porque me vi el pie deformado, y yo decía, oh, lejos de mi casa, sola, mi perra que se iba, y yo, aquí casi que no hay nadie ya, porque era casi el toque de queda, y yo con el pie deformado. O sea, en otro momento eso hubiera sido, pues imagínate, pues me dio por reírme. <risa> Digo, ay por Dios vi un chiquillo que pasaba por allí y dijo, Favo, a favor, cógeme la perra que se me ha ido y ahí empecé a marearme Rafael, pero me empecé a marear no por la ansiedad, sino por el pie el porque dolor, en verdad pero, había, había tenido un traumatismo, entonces por el dolor y cuando llegué al hospital totalmente tranquila y cuando llegué al hospital me dejaron allí sola con el dedo y yo decía, ya ahí fue cuando reflexioné, dije, madre mía fíjate Fíjate, tanto estoy. miedo a que me pasara esto y al final es un mojón lo que me ha pasado, ¿sabes? O sea, que tenía Oye, el pie súper destrozado y como si nada. Fantástico. Oye, mira, ¿tú ahora a cuánto dirías, de 0 a 10, cuánto dirías que está recuperado? Hombre, un 10, Rafael. De verdad. Madre. Suena mal, pero bueno, suena mal, ¿no? A lo mejor la gente no se lo cree, porque yo cuando tenía ansiedad y alguien decía eso, yo decía, es que ya... Como, sí. Que, que, sí, hombre, claro No me lo creía, ¿sabes? Cuando alguien decía, pues yo estoy recuperada de la ansiedad Yo decía, ¿qué dice, hombre? O te va a recuperar de la ansiedad, que no, es pues, imposible De verdad, tengo un 10 No voy a decir que todos los días estoy como una rosa Pero lo que tengo ahora son las ansiedades Que tienen las personas normales Y la ansiedad que claro. se tiene normal en el cuerpo claro. Si tienes un problema, pues te preocupas Estás un poco más nerviosa Pero no me limita la vida, ¿sabes? Antes me limitaba mi vida pero ahora no, ahora, pues bueno, a lo mejor un día pues me estoy así marea y ya, pero bueno, que es lo normal, porque somos humanos y somos el cuerpo claro. humano, es así. Eso pero no también. me limita la vida. Bueno, oye, y sí. ese trabajo que, bueno, ha sido duro, tú mismo lo dices, eh, pero ¿ha valido la pena hacer ese trabajo? Hombre, Rafael, te lo juro de verdad que cada día, cada día digo, no me lo puedo creer. Todo es una aventura. Cuando voy al, al supermercado y puedo estar tranquilamente en la carnicería pidiendo la carne, o en la cola, o, o tranquilamente viendo el producto, y de verdad que cada cosa que hago digo, no me lo puedo creer, que esté aquí sin ansiedad, no me puedo creer que esté en un semáforo en el coche sin ansiedad, no me puedo creer que yo pueda mm, estar sola. De verdad, hombre, que si me ha valido la pena Es que yo no quería vivir como estaba, Rafael Es que sí. de verdad era, era limitante Era siempre poniendo eh, excusas para todo Te digo una cosa, en el 2020 el confinamiento Que para ha sido tan duro para muchas personas Ajá. A mí me sirvió para relajar mi mente Ah, qué bueno Sí, tenía la mente muy estresada de tener que dar explicaciones. Entonces, como nadie tenía que salir y nadie podía salir, nadie podía decirme, vamos a ir allí o vamos a ir aquí. Entonces, como no tenía actuaciones, no podía salir a actuar, no podía hacer nada. Entonces, eso me sirvió para relajar mi mente, para, para poder llevar el, el proceso bien y, y cómodo, ¿sabes? Porque Pero, si, ah. si tienes la mente muy estresada, pues... No, no, no consigues lo, lo mismo. Entonces, por la noche, es cierto que, que yo decía, digo, me da igual de todo. Es una palabra muy guay. Sí, bueno. Me da igual de todo, ¿sabes? Bueno. Y antes estaba llorando siempre, antes estaba discutiendo, y ahora no lloro ni, ni interpretando una canción, Rafael. <risa> la, la, la, la. Es que no me han quedado ni lágrimas ya. No Qué lloro guay. ni cuando voy a interpretar una canción triste, que una lagrimilla, pues, está bien, por pues nada, bueno. ni por esa Oye, y, y estás contenta. Ahora realmente ves lo que es Estar, poder disfrutar De la vida, ¿verdad? Mira, puedo decir y, y no sé, a lo mejor habrá muchas personas Que me están escuchando Que siempre me han visto sonreír, reírme Para arriba y para abajo Pero puedo decir, Rafael, que a mis 46 años Ha sido cuando Empezaba a ser feliz Oh, qué bonito Sí, sí, sí antes claro sí. era siempre miedo a todo, era siempre, no voy allí porque por si acaso, no voy allí porque, porque no sé qué, ahora me encuentro mal, ahora no sé qué, siempre discutiendo, porque todo me lo tomaba fatal, pero no era más que una frustración que tenía. Claro, estabas frustrada, del, estabas mal, estabas ansiosa claro, también. claro. Entonces, a la primera de cambio que alguien me dijera algo, entraba al cuello. Era una manera de soltar la ansiedad. Claro, mis hermanos me han aguantado, lo más grande, las discusiones que yo he tenido con ellos. ¡Uy, la que me han aguantado, los pobres! Sí, sí, me han aguantado mucho porque he discutido mucho con ellos, por cualquier tontería. Claro, claro, porque estás alterado, ¿no? Yo sé que ellos en este momento no me... Ay, perdona, que te he cortado. <ríe> no, digo que estoy súper contento. Oye, Mila, por cierto, que ahora se me ocurre, tú debes tener que, que, que te podamos oír cantar en alguna ocasión. Tú tienes vídeos en YouTube, sí. ¿no? Sí, muchos. ¿Cómo sí, se buscan? Tú... Pues, por mi nombre, Mila Balsera. <ríe> con B y con S. <ríe> Mila Balsera. Balsera. Mila Balsera, con S. Mila Balsera. Mila con B Con B y con S, sí. Ah, sí, porque estuve en, un, estuve en un programa de Canal Sur que um, se llama Copla y después estuve en La Voz también de Telecinco que ahí aquí, fue, ¿no? La Voz fue donde yo dije voy a decir que he padecido agorafobia y okay. bueno, que he padecido que padezco agorafobia y que, uh -huh. y que bueno, que estoy aquí y tal entonces Jesús Vázquez me hizo una entrevistilla y, y ahí fue donde donde dije abiertamente tengo agorafobia y no pasa nada no, no me tengo que avergonzar por tener ansiedad sí, ni no. agorafobia ¿Sabes? hay claro, mucha bien, gente claro, que lo oculta esto y nos puede yo... pasar a cualquiera esto nos claro. puede pasar a cualquiera porque todo es que le cojas miedo a una sensación corporal y la hemos sí. cagado ¿por qué? Sí. porque se produce un círculo vicioso cuanto más, cuanto más nervioso me pone, más rápido va el corazón o más me mareo o lo que sea y cuanto más me mareo, más nervioso me pongo. Entonces, es un círculo sí. vicioso. Sí, sí, sí, sí. Y esto sí, sí. le puede pasar a cualquiera. Yo he tratado gente que a lo mejor era un policía, un bombero condecorado, que después de entrar lesco me decía, pero Rafael, pero si yo si el tío, soy el tío más valiente que hay. Pero si yo soy sí, condecorado... Sí, sí. Yo, incluso había algún, algún bombero que me decía, si yo, mira, ir a un edificio, esta semana ha habido un incendio, me he metido ahí, no tengo ningún miedo. Y, claro. y si me muero, es me así. muero y tal Pero ahora, si me da el ataque de ansiedad Me acojono, digo <risa> o sea, es que puede pasar a cualquiera <risa> Sí, sí, es que te Entonces limita no que y, y, y te bloquea haste. No, nada, nada Yo eh, tuve el error, pero también es por Porque, bueno, era Era más, más pequeña Por la edad claro. y todo eso pues Me daba un poco de corte que mis amigos Supieran que yo padecía ansiedad claro, Entonces, verdad. pues, no quería decirlo pero de verdad, cuando vi que desde la voz, cuando yo lo dije abiertamente, la cantidad de mensajes de personas que me dieron las gracias por decir: Hola, tengo agorafobia y no soy un bicho raro, <risa> digamos, ah, se sintieron tan bien que dije: De aquí en adelante, yo cuando pueda y como pueda, voy a ayudar a todo aquel que tenga ese problema, mm, de alguna manera. Entonces, ahora ah, que bueno. he buscado, que he encontrado la solución, pues quiero hacerlo porque yo pienso que cuando yo estaba mal si claro. yo hubiera tenido a una persona que hubiera dicho, mira, lo hice así, lo hice asado, que hablara del tema que, pues, de verdad que a mí me hubiera es dado una ayuda, es una ayuda, es claro, el sentirte escuchado en un problema que, de verdad muy poca gente lo entiende que eso Exacto. también, hay muy sí. poca gente que entiende esto, Exacto. el sentirte escuchada es súper importante, por eso yo, cuando alguien que tiene ansiedad o tiene agorafobia, me escribe, me dice de verdad, perdóname. No, no, no me pidas perdón. Cuando quieras me puedes hablar, no pasa nada. Háblame. Cuando tengas un ataque de ansiedad, cuando te encuentres mal, háblame. Que yo estoy aquí para escucharte y no te voy a juzgar. Ah, porque sé ahí. perfectamente lo que estás pasando. Entonces no te voy a juzgar en la vida. O sea que, y, y me gusta por, por hablar ah, con por ellos y... Amor. Pues mira, ha sido <risa> bueno. un súper placer eh, tu, tu testimonio, lo que nos has contado, lo bien que lo has hecho y, uh -huh. y lo graciosa que eres, que eres un amor. Oye, y otro día te, te ficho para que volvamos a hablar y hablaremos claro, de si quieres, quieras. juntos, podemos hablar claro. de los cuatro pasos y decir cómo fue, claro. cómo hacíamos el claro. afrontamiento, cómo conseguimos aceptar y todo eso. ¿vale? Claro, claro. Y, a, y a todo el mundo que está viéndonos ahora mismo y que pasan por ataques de ansiedad, de verdad... Hacerlo poquito, como me decía este muchacho, se llamaba Rafael Santandreu. Hacerlo poquito, todos los días, aunque sea un poquito, pero hacerlo. Que veréis cómo lo vais a conseguir. Yo lo digo que mira que lo conseguí yo. Muchas gracias, Mila. Ha sido un placer muy gracias, grande. Gracias, Rafael. Luego te gracias buscaremos en YouTube y te pondremos muchos likes. Y, y vale. Te, y te mando un beso muy grande, guapísima. Venga, un besito, Rafael. Un beso para Chao. todos. Chao a todos.